Tenemos, tenemos a Arismendi en la calle, vamos a ver qué nos tiene. Arismendi, la antigua, adelante. Arismendi, buenos días. Sí, eh, Arismendi está desde el consultorio del director eh, provincial, Eduardo. Sí, muchísimas ah, gracias. Así mismo es aprovechar la ocasión para felicitar y desearle un feliz año nuevo a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Luis, la segunda fase del operativo navideño... Eh, Arranca con la información de que 2,045 personas dieron positivo la mayor cantidad eh, desde que iniciara la pandemia. Acá en la provincia de Duarte, ¿cómo, está? ¿Cómo fueron los números? Mira, eh, ahora mismo el, el índice de positividad ha subido en el país entero. Hubo parte que subió hasta un 35%. En el caso nuestro aquí, eh, vemos un índice alto pero también vemos una disminución en el número de camas ocupadas. Esas son cosas que, que... O la gente se está quedando en su casa con todos los síntomas y no están yendo al médico. Eso es un error. ¿Cuántos fallecimientos tuvimos? En Nosotros el tuvimos, a nivel general, a nivel general, no por COVID, tuvimos 10 fallecimientos en el fin de semana, Ajá. en el día de ayer, pero solamente dos por caso de COVID. Ahí tuvimos también fallecimientos por... Eh, otras causas, diabetes eh, Fractura de cráneo Otras causas, incluyendo Un lamentable deceso de Luis, en la incluyendo el lamentable deceso de mi compañero de partido Martín Rosa, la ambulancia de Pimentel que falleció ayer a causa de un infarto. Sí, una noticia muy lamentable Luis, sin embargo en las estadísticas eh, nacionales no están apareciendo las personas que fallecen en la provincia de Duarte. ¿Por qué es eso? Yo estuve explicando hace unos días que a medida que van falleciendo las personas la van subiendo al sistema y el sistema desde que nosotros entramos aquí al ministerio Viene con un retraso con relación a los datos. Y le dije, tenemos un equipo trabajando, agilizando el trabajo de digitación para que se dejen los datos que presenta Salud Pública a nivel nacional y los datos que presentamos nosotros aquí. Nosotros hemos sido muy claros en ese aspecto. Y cada persona que fallece, lo hablaba con Valenzuela ayer, todo el que fallece no se puede ocultar porque murió. Y si murió del COVID también, porque cuando se muere una persona del covid hay que hacer una serie de levantamientos en su hogar, en su área de trabajo. Higienización, realizarle la prueba a todo el que está ahí. Y son cosas que no se esconden. Luego, una situación que, que se está dando. Eh, en el día de ayer, un, una persona que estuvo detenida en el cuartel de la policía publicaba un video donde mostraba eh, él establecía que esa era la celda del cuartel de la policía de, de, de, del cuartel de la policía de San Francisco de Macorís. El video mostraba situaciones insalubres y un grupo de gente amontonada acá. Pues mira, se acordó, se acordó llevarlo ¿a dónde? A la cancha de San Martín, al bajo techo. Ahora, sí, si, si la policía hizo un aglomeramiento ahí, creo que no podía ser. Debieron cogerlo y llevarlo inmediatamente para el bajo techo. O sea, se han tomado las medidas para evitar la aglomeración. Y por eso acondicionamos las canchas techadas, para eso. Si se aglomeraron ahí, no sé de cuándo es el video, pero entonces un error. Luis, no, por último, ya el interno que falleció en el CCR, las la personas en las redes sociales han hablado muchísimo debido a que al momento de este joven ser apresado. Eh, el interno que murió, ¿dónde? En la cárcel, en la cárcel de Vista, en el la Valle, cárcel, murió cárcel, un interno la... que era oriundo de Baní. Ajá. El interno estuvo, estuvo ingresado en un centro de salud, le dieron de alta y él tenía otros otros eh, otros problemas de salud porque era medio hueso tenía mucho problema cardíaco. Y se hicieron ayer todos los levantamientos, se le, empezaron, se le tomaron pruebas las personas ya que estaban a su alrededor y hoy se van a continuar tomando pruebas ya en la en el centro de Vital Valle. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del director provincial de salud, doctor Luis Rosario en cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.